Hola. Hola, yo soy Amelia. Y yo soy Laña. Y bienvenidos a una semana en la que vamos a salir un poco más en el vídeo. Lo prometemos, en esta semana vamos a hablar algo, algo. algo. No mucho, no mucho, como nos encontremos con un animal, esto se acaba. Así que bienvenidos a la octava, ¿Octava? ¿Octava, ¿Octava semana? ya de Viajando Pachope. <ríe> ¡Ay! ¡Ay! ¡No nada! <ríe> La... La <corriente. ríe> Buenísimo. Hemos subido un árbol y ahora tenemos que bajarlo, y da puto miedo. Me voy para abajo, que voy a enseñar lo que es abajo. Y esto es por donde tengo que bajar. Tengo miedo. La llave después. estamos yéndola ya a la muerte aquí en el autobús está todo el mundo muy tranquilito y nosotros esquizofrénicas porque nos vamos a lanzar de 50 metros 45 Estoy esperando a Laya. No sé por qué cuerda va a venir. La veo. La veo. ¿Por <risa> <risa> qué haces eso? <risa> Estamos en el Megatarsan Swim Fun para el suicidio colectivo. Esto es por la amistad, chicos. <risa> no quiero. No quieres, es muy tarde Muy tarde ya sí. Me voy a agarrarme bien, eh Ay, mi madre Ponte firma, recto Vamos, bueno Dobla las rodillas Y un paso I was like... I was trying to run or something. Yeah, but I I was trying to run or something. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Estoy intentando luchar contra la corriente, estuve fuerte. ¡Ah! ¡Scala! ¡Ah! ¡Scala! ¡Ah! ¡Scala! ¡Me ¡Scala! ¡Scala! Ya, sí, ya sí, sí, que no puedo volver Ya, pero se a dañar toda la tipa. ¡Qué desmoronada! no, no, no! me oh, no, no, Estamos en las aguas termales del volcán Arena. cajonada, o sea, toda esta corrida que nos está viviendo. Estamos en el cerro chata, chata chato. chato. El cerro chato que ni es cerro ni es chato. O sea, es un puto precipicio constante. Que estoy hecho unas costadillas. Estamos ¿Llenas sudadas. Llenas de barro. Llenas de barro. Y esto no lo meto en la lavadora, estás asqueroso. Ni en tu mochila, tronca. Ahí en la mochila. ¿no? no lo meto en la lavadora. Me siento como si fuera un mono o un gato usando todas las... ¿Sabes? Ven, y vamos a estar así una hora, por Antes lo menos. Uso Esto es una locura. En mi vida he atravesado una montaña de esta manera. O sea, una cosa es ir campo otra través y otra cosa es trepar. Trepar. Tengo tierra por todos lados. Uh. Uh. Me estoy hostiando Tengo que dejar la cámara Y recordar: Suscribiros al canal dale like al vídeo tanto si os gusta como si no Y seguirnos en Instagram En, en Instagram En Instagram En Viajando a Chope No has en Instagram Para que quede mejor Dale de like